Estamos de regreso, mis amigos, en su programa de mañana. Gracias por la sintonía, gracias por estar ahí con nosotros cada día desde las 7 hasta las 10. Esta propuesta matutina, la mejor, como dice Tony García, la mejor del, de la parte norte del país y, y más allá. Bueno, eh, miren, producto de la pandemia, los cambios que se han generado en la sociedad y en todas las actividades... También a nosotros los docentes nos ha tocado un, un, un, po, un poco. Eh, los docentes universitarios, los docentes de escuela primaria, estamos, estamos medio locos con todo esto. Que tengo una videoconferencia ahora, que tengo que subir un, un foro, que tengo que... Bueno, para que nos hable de eso, de esa, esa locura eh, eh, que, que, puede, que se está produciendo en el mundo de la docencia, sobre todo con quienes damos clases. Vamos a escuchar y a recibir con mucho agrado, como siempre, a la doctora Andrea Manjarres, la psicóloga Manjarres, que viene cada jueves hablando de un tema importante e interesante. Buenos días, eh, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Y bueno, como tú dices... Realmente es una locura para nosotros los docentes, ¿cierto? Porque yo también soy docente universitaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Así facilitadora es. en y también en mi empresa, en Cien. Y realmente dije, tenemos que hablar de este tema, ¿sabes? Los muchachos, eh, nuestros estudiantes, eh, bien sean niños, jóvenes, adultos, se quejan mucho de la situación. Estoy muy estresado, tengo muchísimo trabajo, pero yo les digo, hagamos el ejercicio contrario. O sea, pensemos cómo está el maestro. El estudiante dice, yo tengo que hacer ocho tareas esta semana, me estoy enloqueciendo. Pero mira, yo quiero que hagamos un ejercicio matemático básico. Por ejemplo, los docentes de la Universidad Autónoma de Santo San Domingo. Tenemos un tope de 40 estudiantes. Las escuelas eh, ahora en virtualidad verdad? Porque antes en presencialidad, escuelas grandes como la mía, de psicología, teníamos 70 estudiantes presenciales, ahora tenemos 40 estudiantes en virtualidad. Si son siete unidades en las que hay de manera virtual y estamos hablando de que mínimo tiene que haber un foro y mínimo una tarea, entonces imagínate que son 300, en mi caso, 300 estudiantes pero hay colegas que tienen hasta 600 estudiantes. Entonces, ¿qué capacidad vamos a tener para responder 300 foros o 600? Y 600 tareas. Sí. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué cómo está afectando esto a la salud mental? ¿Sí? Entonces, pero aparte de eso hay que dar las clases en vivo, o dice las videoconferencias o webinars. ¿cierto? Entonces, tenemos una doble presión. Por un lado, eh, la dificultad que tienen algunas personas que no estaban muy familiarizadas con la tecnología. Entonces, el cómo aprende a utilizar todas estas plataformas, que si Moodle y para las videoconferencias, que si Zoom, que si Team, que si eh, GC, bueno, todas las Meet, Todas las plataformas que se están utilizando en este momento. Y por otra parte, la presión de cómo adapto mis estrategias pedagógicas a eh, la parte de un contexto virtual es muy diferente a, lo, a, la, a la presencialidad, independientemente del nivel en el cual uno esté impartiendo docencia. ¿Cierto? Entendiendo incluso que a menor edad de tus estudiantes, mayor nivel de complejidad para el poder. Eh, crear estrategias pedagógicas realmente eficientes que puedas alcanzar el objetivo del desarrollo de la, de la competencia que está según la asignatura. Esto está generando unos estados de estrés grandísimos. Esto está generando ansiedad. Esto está haciendo indudablemente que tenga un efecto sobre la salud del docente. Sobre la salud. Y eso que estamos empezando. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Ustedes dirían, no, pero el semestre pasado se dieron clases en las escuelas, en las universidades, en los colegios, pero ¿qué ocurría? Digamos que no había el mismo nivel de exigencia, porque como fue algo de imprevisto, era como den las clases como puedan, por WhatsApp, como se pueda, y no había ciertos niveles de exigencia. Ahora que tuvimos algo de tiempo, algunos meses, para planificar un poco, entre comillas, desde luego no era el tiempo necesario eh, hay otros niveles de exigencia. Y vemos un fuerte eh, resultado en términos de la salud física, porque la salud mental está afectada. Recordemos que es cuando tenemos estrés crónico, cuando sostenemos durante mucho tiempo. Andrea, este... Andrea perdona que te interrumpa. Una pregunta ahí para que no, se me, que no se me vaya. Mira, ¿cuál es la razón por la cual las clases virtuales crean ese estado que tú estás describiendo mucho más que las presenciales. Era lo que te estaba diciendo. O sea, por un lado, no estamos, eh, bueno, muchos no están preparados los docentes en términos de sus competencias. No porque sean malos docentes, no. Bueno, Simplemente claro. escoges eh, formarte o no en un área. Sí, por ejemplo, en mi caso, a mí no me ha estresado tanto la parte del desarrollo de la competencia como tutor virtual, porque ya lo hacía desde antes, pero la mayoría de docentes no lo hacían antes. Entonces, por un lado, tenemos, ¿verdad?, el, el saber, el que no estoy totalmente preparado para. Es cierto, todos los colegios, todas las universidades han dado capacitación, pero es que estas competencias no se desarrollan de manera flash, ¿cierto? O sea, existen incluso maestrías completas, de gestión educativa virtual, de educa o por lo menos diplomados, entonces estamos tratando de crear docentes virtuales a vapor y eso no funciona. Entonces, primero, en la mayoría de los casos están conscientes que no tienen el desarrollo de las competencias. Eso es lo que el exceso de trabajo. Porque una cosa es, una cosa es y lo sí. sabemos que para la docencia virtual se recomienda no tener grupos máximo, muy máximo de 25, pero muy máximo de 25. Y miren, por ejemplo, cómo estamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 40. Es el cupo máximo que tenemos en las escuelas grandes. No le ocurre a todas las escuelas. Hay escuelas que son más, más pequeñas, por tanto, no hay esta saturación en las secciones. Pero sí tenemos varias escuelas en esas condiciones. Lo mismo le va a pasar a los maestros de las escuelas. Hay muchos que van a tener más de 20 niños y niños pequeños. O sea, si nos saturamos con adultos y jóvenes, ¿cómo se da con los niños? Sí, Y lo mismo está pasando, bueno, en los colegios privados cuidamos un poco más por lo general el volumen de estudiantes, pero sí hay colegios que tienen más de 25, especialmente en la secundaria, entonces no es lo mismo, en lo presencial nosotros ponemos una tarea y no necesariamente la revisamos a todo el mundo, decimos, bueno, al azar voy a llamar a cinco personas, entonces llamo a cinco y ya sí, sí, sí. con eso todo el mundo tiene una tarea, pero en lo presencial… Yo no puedo decirte 40 al azar, voy a llamar a 5. Hay que revisarle a todos. ¿Sí? A Andrea, Entonces, eso y la falta de competencia. Dime. Bueno, ok. Eh, una pregunta ahí mismo. ¿No, ¿No estará ejerciendo alguna influencia el hecho de que en la presencialidad hay un contacto humano físico con la gente? ¿No, no tendrá eso también que ver con esta situación que tú relatas? Sí, ahí venía la otra parte que iba a hablar. O sea, de todos por otro lado, somos humanos, estamos afectados todos por la cuestión de que se ha limitado la, el contacto con el otro, que se ha limitado la posibilidad de movimiento. O sea, los que somos responsables con relación a las medidas de, que hay que tener de prevención frente al COVID, no estamos socializando igual, ¿cierto? No estamos saliendo igual. Eh, solo salimos a lo necesario y si salimos a recrearnos con muchísimas limitaciones entonces esto mismo la falta de contacto primero en la vida cotidiana hace que la persona esté saturada que esté más estresada que se sienta incómoda está todo el mismo todo el mismo tiempo en, o sea en su casa sí por otro lado hay otros docentes que entienden que si no hay contacto directo con el estudiante el trabajo no es igual yo te digo algo en mi experiencia en, en docencia virtual, que realmente no es tanta, es como de un año y medio o dos años, yo entiendo que hemos alcanzado el objetivo de aprendizaje cuando uno tiene buenas eh, estrategias pedagógicas, pero desde luego nada, nada va a reemplazar el contacto con otro ser humano. ¿No? Hay muchos maestros que tienen un vínculo muy cercano con sus estudiantes y mucho más si estamos hablando de los niños. ¿sí? Para nuestros niños es muy diferente que para los jóvenes y los adultos. Entonces los docentes de educación inicial, los docentes de educación básica o primaria eh, encuentran en esto un desafío más grande. Cuestionan mucho también la efectividad de, de realmente qué pueda aprender el niño, porque ¿qué pasa con los niños? Los niños no solamente aprenden matemáticas, no solamente aprenden a leer ciencias sociales, los niños aprenden a socializar, los niños aprenden a compartir, los niños aprenden a, a resolver conflictos, o sea, porque están en un, en un proceso de formación grandísima, especialmente los que son menores de siete años, que es un periodo crítico. Entonces, desde luego, esto también hace que el docente se estrese, porque duda que eh, esté logrando y, eh, el objetivo, y por otra parte, pues el que tiene un vínculo emocional fuerte con sus estudiantes también se siente triste, se siente melancólico al no poder tener de pronto esa relación directa eh, con su estudiante. Te confieso que a veces, en medio de la videoconferencia, me da la impresión que estoy hablándole solo a la computadora. Porque yo regularmente... Falla, como, ¿Cómo dices? La falta de costumbre también. <ríe> también, porque yo tengo por costumbre, eh, como todas mis clases, estar en PowerPoint. Yo comparto mi pantalla y lo que yo veo en mi pantalla mientras estoy en PowerPoint es básicamente el, el, mi, mi slide de PowerPoint. Entonces, al no ver eh, las imágenes de, de los estudiantes, me da la impresión que estoy hablando solo. Y digo, carajo, me estaré poniendo loco. <risa> la verdad que, es, es, como dice, es un poco difícil, ¿sabes? Mira, ante eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar la plataforma de Zoom y no otras de las videoconferencias. El porque Gipsu, tiene... por ejemplo, ¿no te gusta Gipsu? No, para nada. <risa> Eh, me gusta Zoom, porque Zoom nos permite dividir en grupos pequeños y que los muchachos puedan interactuar sí. entre ellos. Sí. Entonces, de manera separada, ¿cierto? Crear Y esto, primero que todo, les ayuda a los muchachos a sentir que de verdad están compartiendo con alguien, ¿sí? No como si estuvieran viendo... Una, ¿Un video de YouTube? ¿Cierto que le dan play? ¿Ven una conferencia? No. Sienten que hay interacción con el otro, sienten incluso interacción con el maestro. Yo también creo que hay estrategias que dejo a los estudiantes a un grupo trabajando en algo y trabajo con dos o tres en específico para darles un seguimiento. Entonces, estas son estrategias que, tenemos, que debemos de poder emplear. Pero realmente todas estas situaciones generan un estado de estrés sostenido. Voy a hacer alguna lista de algunas cosas para que los que somos docentes identifiquemos cuando estamos en estado de, de estrés crónico. Dolores de cabeza frecuentes. Frecuentes por lo menos más de dos veces a la semana. Problemas de insomnio. Tensión muscular. ¿no? Muy frecuente en la espalda, también esta zona aquí del cuello. No se siente un que no siente que ni siquiera puede girar sí. la cabeza de tensión. Otro aspecto que se afecta es eh, en la intimidad, la vida sexual, más evidente desde luego en el caso de los caballeros, que incluso se les dificulta mantener una erección. En el caso de las damas, la disminución incluso de, del apetito sexual. Otro aspecto es la irritabilidad también. Otro aspecto, el aumento del apetito, porque muchas veces incluso está a, asociado a comer por ansiedad. Cuando no tengo hambre, y como, Acabé de comer y quiero seguir comiendo, ¿sí? O al contrario, la disminución del apetito, de lo que usted normalmente come. Eso no un día, porque un día nos pasa a todos. O sea, cualquiera le puede pasar un día que, qué sé yo, hoy no tengo mucha hambre. Hoy tengo mucha hambre. Sino que pasa por lo menos tres veces a la semana. Síntomas gastrointestinales, como la activación de la gastritis, el estreñimiento, ¿sí? El, como cuando uno dice, siento aventado. El Entonces, todo esto indica, además de eh, la agudización de las enfermedades de base, o sea, el que es diabético se le sube la glicemia, el que es hipertenso también se le sube sus niveles, el que es asmático empieza a hacer crisis, el, eh, la caspa o se borrea también es un indicador de estrés, uh, alergias, manchas en la piel también. Incluso acné también puede ser un indicador de estrés. Entonces, tenemos que darnos cuenta. Si yo tengo estos signos, tengo que empezar a manejar los niveles de estrés. Porque realmente, y acá quiero hacer un llamado de atención a las autoridades, a las universidades, a las escuelas, y desde luego a las autoridades a nivel nacional, eh, el Ministerio de Educación, el, la MESIC. Que tenemos que crear programas, ojo, en este momento, para prevención de burnout, o síndrome del quemado, el estrés, el, el síndrome de estrés del trabajo, ¿sí? Porque a lo que estamos siendo sometidos los docentes en este momento no es fácil, tiene que haber procesos de acompañamiento, tiene que haber espacios grupales donde yo puedo expresar lo que siento. Donde libremente diga la verdad, quisiera mandar todo esto para la porra, no quisiera. O sea, que yo diga cómo me siento, me siento triste, me siento ansioso, porque también tenemos una cuestión de egos y esto no nos ayuda, amado. Las sí. personas a veces creen, y especialmente los que somos docentes universitarios, que si yo confieso, miren, la verdad siento que no puedo con esto, ah, te estoy diciendo que es incompetente. Ante ah, ustedes menos que sus compañeros, no, todos somos humanos y en un momento lo estamos sintiendo, necesitamos espacios donde de manera grupal y de manera individual podemos hablar de lo que sentimos y de lo que nos está pasando. Tenemos que crear conciencia de que hay que hacer ejercicio, tenemos que crear conciencia de que hay que separar nuestra vida personal de la laboral. Que si estoy en casa, por ejemplo, tengo que tener un rincón de la casa, si no tengo en mi espacio, en mi casa, un espacio para tener una oficina o, eh, específicamente, pero hacer un rincón en una habitación o algo, que ese sea el lugar donde yo trabajo y cuando yo salga de ese lugar, esté en otra cosa porque si no la casa misma me empieza a estresar porque la socio trabajo. Es mejor siempre trabajar en la misma zona con privacidad y tal. Y yo siento, salí de esta habitación, salí del estudio que tengo en casa, ya. Quiere decir que terminé de trabajar y me despejo y cambiar, porque tiene que existir esa línea. Y acá hay una advertencia. Si no trabajamos esto, nuestros docentes van a tener serios problemas de salud mental y de salud física, por ende, porque recordemos que lo que el cuerpo, lo que, perdón, la mente calla, lo que nosotros callamos y no expresamos, el cuerpo lo habla. Y ahorita vamos a empezar a ver un poco de licencias, un poco de personas enfermas, porque Por un mal manejo del estrés, porque no tenemos una buena salud mental con las condiciones en las que estamos en este momento. Entonces, tenemos que crear programas de apoyo, de promoción de la salud en el caso de los docentes, para prevención del síndrome de Borges. Así es. Gracias, Andrea. Tú sabes que yo siento que soy más fluido dando clases presenciales que por que, que, que, que vía internet. Soy más fluido en, eh, en la conversación, en, en, en, las, en las explicaciones que doy sobre mis contenidos. Noto sí. eso. Incluso lo noté también cuando me, to, me ha tocado las audiencias virtuales en el sistema judicial por eso, claro no, no es que no esté de acuerdo ni, ni comparta el tema virtual sé que es una necesidad que, pero me va mejor en la presencialidad Además, y eso es una ventaja grande, tú y yo tenemos una ventaja y es que estamos acostumbrados a las cámaras exacto Y, y hay una cosa, no, en mi trabajo es... uh -huh. en mi trabajo se necesita un poco de histrionismo y eso no se puede hacer mucho de manera virtual. Hay que estar ahí con el juez mirándote, ¿verdad? Para que te vea tu rostro compungido, <risa> Casi llorando Ay. por tu cliente. <risa> Pero bueno, aprovechar y tener una buena cámara, Amado, de verdad. Sí. sí. Una 4K, sí, Andrea. La expresión, una cámara de por lo menos 1100 megapíxeles para que casi así es. Así Y así... Es. Es. Pueda ayudar un poco sí. en relación a sí. las casas. Bueno, cámara que Yo hay no. alguna gente que no necesitan, tú oye, como tú y Carolina, ¿Eh? que no necesitan esas cámaras. <risa> bueno, gracias, Andrea. Siempre es un gusto, un placer eh, conversar contigo eh, en esta sesión de los jueves. Muchas gracias. Y sobre bueno, todo, ya, los... Y recordarles okay. a las personas que pidan ayuda. Eh, que busquen apoyo profesional para este manejo de la situación y desde luego que las instituciones y el Estado tienen que tomar medidas preventivas. No esperemos que nuestros docentes empiecen a caer para empezar a tomar medidas. Que estén es. bien, muchas, bien. Muchas gracias. Pasa buen día. Feliz resto del sí. día. Bueno, señores, era la doctora Andrea Manjarres. Un tema interesantísimo porque todo eso que ella dice realmente nos está pasando a todos. De una, en, una, en una mayor o menor medida nos pasa a todos los docentes producto de esta situación bueno, ojalá y se tomen cartas en esto vámonos a la pausa, regresamos en breve, no se vayan todavía queda más contenido de, de mañana